Bueno, miren, eh, aquí en, en este programa, en unas dos ocasiones, hemos tenido una entrevista muy interesante, pero hemos tenido una entrevista eh, muy interesante, en dos ocasiones decía yo, con esta chica. Eh, voy a buscar por acá la información, que la tengo aquí a mano. Así le pasó a un poeta cuando Balaguer... Ajá. Se le perdió el, el, el poema Ajá. No, y, a, y, y a un presidente también Es el primero que está Ah, ok, ella se llama Raisi Raisi pues, Rivas No se perdió la, la No, no se perdió, fue que yo no la vi Raisi Rivas es una joven eh, eh, Que trabaja para la Universidad Católica Nordestana En un programa que tienen ellos sobre, eh, digamos, eh, asesoría ¿no? de las MIPIMES, o de sea, la MIPIMES. De, la, de la micro y mediana empresa, de la micro, eh, pequeña y mediana empresa. Así es que eh, con Raisa hemos conversado, es una persona que conoce muy bien su campo de, de conocimiento y ella, con ella vamos a conversar en este programa y ya está con nosotros a través de la de la vía de Skype. Así es que saludo Raisi. Buenos días, qué placer de verte de nuevo acá con nosotros en De Mañana. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer es mío. Cómo no, cómo no. Bueno, mira, vamos a ver, eh, vamos a hablar contigo sobre la continuación de los programas de ayuda a pequeñas y medianas empresas, fase 1, fase 2 y el programa PATI. ¿Qué ha pasado con uh -huh. eso luego de que se hayan aprobado unos 45 días de estado de emergencia y aunque no tenemos una cuarentena como la teníamos antes, pero sí hay muchas eh, solicitudes oficiales de que mantente en casa. Eh, bueno, y todo eso que ha ocurrido en estos últimos días. Adelante. Bueno, los programas FASE, llámese FASE 1 y FASE 2 en sus dos versiones, Quédate en casa y para ti eh, continuarán hasta el 16 de agosto, hasta el mandato, hasta cuando culmine, culmine el mandato del actual presidente Danilo Medina. Luis Abinader, que es el presidente electo que va a tomar posesión hasta el 16 de agosto, dice que continuará los programas. Inclusive una de las propuestas de, de la que va a ser el actual presidente, Luis Abinader, es a incrementar eh, la tarjeta solidaridad a 10 mil pesos. No se sabe todavía cuáles serán los montos fijos o si se va a aumentar o si se, se va a mantener igual. Pero él dice que lo continuará hasta diciembre porque las pequeñas, medianas y pequeñas, micro, pequeñas y medianas empresas no pueden quedar desamparadas frente a esta situación económica. Aunque se haya eh, puesto estado de emergencia por 45 días, fase 1, fase 2, quédate en casa y para ti... Solamente estarán bajo el, el amparo del gobierno actual hasta el 16 de agosto. Si sí tenemos la expectativa, que Luisa Bernadette continúe. Bien, gracias, eh, Reisi. Sí. Sí. Fulvio. Eh, ¿Cuál ha sido, el Fulvio, de este lado, cuál ha sido la reacción de las MIPIMES? ¿Cómo se han ido adaptando a este proceso de pandemia que ya tenemos varios meses? Tú como una persona que da orientación, que ayuda con las MIPIMES, ¿cuáles cuál ha, han sido los resultados? ¿Cuáles han sido los resultados en qué aspecto? ¿En el aspecto de la ayuda del gobierno, en el aspecto de la creación de los protocolos? Eh, si me puedes precisar un poquito más. No, precisamente cómo se han adaptado, adaptado las microempresas, las mipymes, eh, en esta nueva situación y cuáles han sido los desafíos que ustedes han enfrentado. Bueno, han sido desafíos enormes, eh, digamos. Eh, las micro, pequeñas y medianas empresas no estaban, ni siquiera las grandes empresas de este país, estaban preparadas para eh, esta situación, esta pandemia. Económicamente, bueno, salió un estudio recientemente que 2.7 millones de empresas formales eh, en Latinoamérica completa han cerrado sus puertas. Imagínense las que no son formales. Eh, ha sido una crisis generalizada que ha afectado muchísimo el aspecto económico del país y del mundo completo. Eh, la adaptación que han tenido las micro, pequeñas y medianas empresas ha sido regular, no ha sido muy buena u eficiente, porque inclusive hay empresas que al día de hoy continúan cerradas y como están cerradas no pueden producir. Hay empresas que han innovado en cuarentena y han podido eh, superar un poco la crisis, pero hay otras que no se han adaptado, eh, digamos, no se han podido adaptar. Bien, Francis, sí, mira, dice, ¿cómo estás? Francis Rodríguez. Sí, es está. evidente que, que desde que empezó todo esto y tuvimos la primera entrevista contigo, eh, eh, básicamente el centro. Eh, quisiera saber, actualmente, o refrescar la memoria, actualmente, ¿cuántas empresas se han desarrollado partiendo de esta propuesta que ustedes dirigen en su oficina? Y de estas empresas, ya sé que no se han adaptado la mayoría, porque están muchas de ellas cerradas ahora, pero de las que ustedes están asesorando desde sus inicios y si están con ustedes aún recibiendo el apoyo y cuántas están en fase? Bueno, cada asesor particular tiene empresas uh, asignadas o empresas que, que puede gestionar propiamente. A nivel particular, yo tengo alrededor de 37 empresas que de esas han sido acogidas a fase algunas 20, porque son formales. Eh, y las demás hay empleados que le han llegado la ayuda quédate en casa o para ti. Pero no todas están formalizadas, por ende el acceso a fase eh, no puede ser recibido. El centro actualmente ha atendido alrededor de casi 700 empresas, pymes. Uh -huh. 700. Sí, en, los, en los tres años que tenemos. Nosotros y, trabajamos y, por y metas. Una cosa, es región, eh, ¿ustedes asisten en la provincia entera? En la provincia completa, inclusive zonas aledañas. Excelente. El, bueno, el convenio entre el Ministerio de Industria y Comercio y con las universidades, por ejemplo, en Santiago, Cucamaima, en Santo Domingo, Unfu está a nivel nacional. Hay uh -huh. diferentes centros en diferentes provincias y los centros atienden a todas las pymes de esa provincia. Si hay una sola aledaña que no tiene centro mi pyme, se puede atender también. Bien, una pregunta. ¿Qué, ¿qué interesante. tú le, ac le aconsejarías a esas empresas que no han podido tener los beneficios porque no están formalizadas? Bueno, yo le yo les recomiendo que se formalice. Porque como dije al inicio, la formalización es la cédula o la representación prácticamente de tu empresa. ¿Hay algún otro mecanismo hay que peque, no sea la formalización Hay pequeños sí sí? pequeño que no, no le quieren ni que le hablen. Ese eso. es el problema, ahí es que quiero llegar. Sí. Lo, que pasa, <risa> lo que pasa es que hay un malentendido con la formalización. Ok, explícate. ¿Cuál es? Ah, muy bien. No, que si me formalizo voy a tener que empezar a pagar impuestos, que que Ese, uh que, lo que Ese dice, es, el, el, miedo <risa> es el, el miedo más grande. Exacto. Te tiene como el diablo la cruz. Exactamente, pero ¿usted cuáles sí. son los beneficios de formalizarte? Claro. Hay muchísimos beneficios. Eh, por ejemplo, tú vas a estar seguro con tu negocio, tu negocio va, va, puedes tener RNC, puedes incrementar las ventas, puedes exportar puedes eh, catapultar tu negocio de algo pequeño a algo grande. Son muchísimos los beneficios. No solamente tienes que limitarte que voy a pagar impuestos, porque en realidad toda empresa debe pagar impuestos. Claro, claro. No claro. solo aquí, sino a nivel eh, mundial. Es un problema. Y no, no hay algún programa de orientación para lograr eso, porque con eso que tú dices, significa entonces que es mejor estar formalizado que mantenerse claro. en el estado en que están la... Esa gran mayoría de pequeñas y medianas empresas. ¿No hay un, algún programa de orientación, de información, de cómo se hace, sí. qué beneficios se obtiene? Háblanos de eso un poco. Nosotros eh, lo hacemos totalmente gratis y asesoramos a la PYME sobre la formalización, cuáles son sus beneficios, cuáles son los pasos. Inclusive nosotros le acompañamos durante todo el proceso y al centro no tiene que pagar absolutamente nada, solamente tiene que pagar los impuestos. Y el registro en ONAP. Ok, perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, ¿Puedo... mira, eh, solamente socializar con ella, que ciertamente existe una resistencia de mucha gente que no comprende la relación Estado y sociedad respecto a las compañías. Y ciertamente que Bien. hay mucha gente que no entiende que cuando compra para vender a, o, o hace negocio, los impuestos se le calculan junto con los beneficios y usted es dueño de lo suyo y el Estado es dueño de lo de él. Pero llegar al punto de, de hacer una empresa, una pequeña empresa, a una empresa formal... ¿le es a ustedes difícil cuando se le presentan personas queriendo buscar ayuda pero lo primero que le y le han pedido que no tenga los impuestos incluidos? Particularmente a mí no me ha pasado hay clientes que van enfocados a buscar la asesoría hay otros que tú lo orientas se le hace un diagnóstico de cómo está la situación actual del negocio y se le hacen las recomendaciones en un plan de acción eh, si sí nosotros asesoramos para la formalización a los eh, y nunca nos, a mí nunca me ha pasado sobre que no tengan los impuestos incluidos y tú como tú como compañía puedes emitir una factura con comprobante o sin comprobante porque tú lo puedes reportar como ventas aunque no tenga el comprobante fiscal eh, hay algo que a mí yo creo que ahí tú no puedes, puedes explicarlo eh, puede explicar esa parte? Que creo que es la confusión de muchos pequeños y se mantienen en el anonimato. Yo creo que es lo más importante registrarse para que pueda existir en el mercado. Hay algo que a mí me preocupa sí. y es qué se puede hacer desde esta situación que estamos viviendo para relanzar la, la pequeña y mediana empresa. Ah, mire, eso es una muy buena pregunta. Excelente pregunta. Primero que nada, las empresas eh, crecen, hay una curva de crecimiento y hay una curva que se mantiene estática. Si no se innova y luego la empresa muere, ah, inclusive las empresas eh, mueren. No sé si ustedes vi, eh, saben de los eh, eh, esquimalitos que vendían, que se llamaban esquimais. Bueno, en mi generación estaba. Esa empresa creció, se desarrolló y murió. ¿Por qué? Porque no hubo innovación. Entonces, lo primero que hay que hacer en una MIPIME es innovar. ¿Cómo está mi mercado actual? ¿Qué está requiriendo mi mercado actual? Yo vendo helados, eh, digamos, helados 5 eh, pesos, en fundita. ¿Qué, ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué mi mercado me está pidiendo? Porque hay dos maneras de vender. Está el push y está el pull. Yo empujo el producto o servicio que yo tengo hacia el mercado o el mercado me exige un producto o servicio. Entonces, evalúo mi mercado. Mi mercado requiere X eh, innovación, X producto, X servicio. Pero entonces, voy a intentarlo. Siempre debo estar enfocado a qué está, qué está queriendo mi mercado porque de nada sirve que yo tenga un producto que no se me está vendiendo. Me eh, estoy ofreciendo un servicio un producto que no ra, se ra, vende. Ra, Ajá. Eh, ¿Tú recomiendas entonces que las empresas estén evaluando eh, constantemente haciendo evaluaciones de su mercado para ver por pues, dónde anda el interés de consumo? Claro, claro, porque las empresas pueden... Hay una trazabilidad que las empresas pueden variar en el, en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, Dasani no, no tenía agua saborizada, pero había un mercado que le estaba exigiendo eso y crearon un agua saborizada. Entonces... Por ejemplo, leche carnation. Eh, la rica empezó a tener leche evaporada en cajitas, uh -huh. pero leche carnation se mantuvo en Estlé eh, empacando, digamos, eh, sus productos en latas, en latas, en latas, Sin latas lata. de, de, de metal. Entonces, cuando prácticamente hubo una baja, en las ventas de Nestlé, porque no está, las cajitas son más prácticas, puedo tenerla, no tengo que abrirla, no tengo que tener destapador. De Entonces, ellos se dieron cuenta que el mercado estaba requiriendo que sus productos, aunque vinieran en latas, también vinieran en las cajitas. Entonces, ¿qué te está pidiendo tu mercado? Por ejemplo, ahora mismo yo estoy trabajando muchos planes de mercadeo y, y desarrollo de reinventación de los modelos de negocio. Hay que reinventar el modelo de negocio. Sí. Porque si tú Empezaba vendiendo helado y el cliente no quiere helado, el cliente quiere dulce, entonces haz el helado porque hay un, un mercado que también te pide el helado, hay una trayectoria de un cliente fiel, pero también hay que, quienes quieren dulce, entonces haz el helado y haz el dulce, si tú tienes la capacidad y tienes las competencias, claramente. Correcto. Inclusive bueno. tú puedes hacer campañas de re... De, puedes reinventar tu negocio. Eh, promocionando en las redes sociales que tú estás con los protocolos que tú estás siguiendo los lineamientos que te lo podemos llevar a tu casa si no tenías delivery puedes tener delivery hay muchísimas maneras de tú poder seguir avanzando como mi pyme. de hecho se está, se ha puesto de moda es raíz y ahora lo de las tiendas en la venta online incluso aquí en República Dominicana sí, de que antes de tú hacer de, o de tú ir a una tienda bueno eh, por ejemplo yo compré una piscina eh, que no encontraba aquí en San Francisco, la conseguí en una tienda vía online en Santiago y me, y me la trajeron acá, o sea, me la, la, la enviaron y eso es eh, fabuloso. Bien, Ellos bien. reinventaron su modelo de negocio así Entonces, Yo lo que les recomiendo a las empresas es que evalúen su mercado y reorienten eh, su modelo de negocio a lo que está pasando actual, porque lamentablemente el coronavirus vino para quedarse no se va a ir. Okay, así bueno. es bueno, gracias, bueno, Raiz. gracias a Rice y Rivas por estar con nosotros, responder estas Raiz. preguntas acerca de eh, cómo se desenvuelve el área de negocio, sobre todo en las MIPIMES. Gracias a Raiz y Rivas. Yo se gustaba preguntarle a Raiz y ah, la, eh, eh, por ejemplo... Sí, un momentito, Raiz. Eh, Raiz ¿tú estás, eh, eh, sí. perteneces a alguna institución pública, te paga el gobierno? ¿Cómo? El gobierno ¿Qué te <risa> El gobierno, en conjunto con la Universidad Católica nordestana hicieron un convenio. Es un programa, exacto. Eh, los Centros MIPIMES, sí, los Centros MIPIMES son un convenio entre una universidad de una provincia y el Ministerio de Industria y Comercio, que viene fomentado desde el Viceministerio de Industria y Comercio. Entonces, nosotros, sí, nos paga mitad el gobierno y mitad la universidad. Ah, muy bien. Ahí está. Atención wow. Luis Abinader, de, de gente conjunto. así como Rice que tenemos que tener en los puestos eh, para que de, desarrollen. Bien, gracias Rice, muchas gracias a ti, muchas a gracias por siempre. las informaciones, cómo no, gracias.